La voz, la voz lo de, de lo que no, que se, no se ve. ve. Y bueno, también ya nos está acompañando acá en el piso lo prometido deuda, Javier Cernada, jefe de gabinete. Bueno, es largo la presentación. Jefe de Gabinete, la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario, de ser de la provincia de Buenos Aires. Todo eso, acá Javier, presente con nosotros. Gracias por estar, Javier. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder estar acompañándolo después de varios intentos de, de venir. Bueno, antes de fin de año cumplimos y estamos acá en el piso. Perfecto. No, la verdad que muy contento porque eso estábamos charlando con Nazario en, en la presentación, uh -huh. digamos, que hay muchas preguntas, hay muchas cosas que incógnitas podríamos decir, que nosotros no tenemos la respuesta de Esperemos que va a jugar todas las dudas y también invitamos a los sentados si quieren hacer algún tipo de consulta para que se pueda comunicar con nosotros a través de 221... 477... Perdón, perdón, que lo, lo tengo de frente. Vos lo tenés de, de costado, <risa> se te va a costar a <risa> hablar. El WhatsApp de la radio es 221-477-4314 o en el, el vivo de Atando Cordones de YouTube, en este momento transmitiendo en vivo. Ahí también nos puede eh, comentar lo que quiera. Bueno, compañero, podríamos decir... Eh, y, bueno, ¿para qué resumir tanto nosotros si lo tenemos acá? Sí, yo no. Que nos comente un poco de cómo vienen trabajando, cómo... Sí, antes que eso, sí, está está bueno, pero eh, me quedé pensando en que acá eh, habíamos comentado eh, el otro día con Nazario que estuvimos en la radio y bueno, eh, allá cuando vos estuviste también con, haciendo las notas en, el, en la inauguración en de... de la sala de elaboración, el procesamiento... La estación experimental de orina. Sí, que nos venimos muy entusiasmados y, y muy contentos también por... ...por la jornada, ¿no? digamos que fue, se podría decir que desde afuera... ...nosotros que, que no, no estábamos organizando la, la cuestión... Eh, ...vimos una jornada muy activa, con mucha gente... mucha, eh, mucha ...mucho interés en lo, los talleres... ...¿cómo ustedes analizaron esa jornada que, eh, que realizamos rato, en Gorina? Eh, para, eh, un cachito decíamos también Germán, sí. no sé si te acordás... ...que eh, habían dicho ellos mismos que superaron las expectativas... ...que ellos Exacto. tenían así que por eso decíamos, tenemos muchas preguntas para hacerte, eh, Javier, y bueno, eh, nosotros, como dice Germán, lo vimos no, a pesar de que nosotros tuvimos que venir antes que termine, pero nos pareció bárbaro todo, no pudimos saludarle al gobernador en ese momento porque teníamos que venir para acá, así que me pareció espectacular este, todo hasta el momento que nosotros estuvimos, no, no estuvimos en la entrega de los los certificados de los proyectos, eso no estuvimos, así que bueno, esas cosas, eh, o sea que tenés un montón para mencionar de todo lo que nosotros no hemos visto. Bueno. Estaba Silvio, por supuesto, también nos mandó algún audio, estaba con Juan el, el Amadojo. Co el corresponsal ahí en vivo. Y sí, en mobilero, estuvo trabajando bien. <risa> bueno, digamos que tenían un, en el grupo siempre un fiacudo que se quedó en la joda. <risa> no, por favor. No Bueno, sí, fue una jornada la verdad que muy masiva, con mucha participación y que superó ampliamente el, el número esperado de productores y productoras que, uh -huh. que participaron de la octava mesa provincial de agricultura familiar organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y que tuvo la participación no solo masiva, sino con productores y productoras de toda la provincia o casi toda la provincia. Así que vinieron compañeros y compañeras de, de localidades hasta muy lejanas que hicieron el esfuerzo de poder estar, y fue un, un encuentro caluroso, pero muy fructífero que permitió hacer un balance, ya estamos en la antesala de lo que son los primeros tres años de la, de la gestión, y también pensar hacia adelante cuáles son las políticas públicas necesarias que, que necesitamos como, como productores, como productores y también cuál es el rol que tiene el Estado para poder seguir impulsando a la agricultura familiar. Y en ese marco es que se realizó la inauguración de la sala procesadora de alimentos, que nos parece que es un hecho histórico para la región, para los productores y para poder agregar valor, industrializar la producción y también desestacionalizar muchas veces que, que cuando abunda la producción se tira o se malvende y la sala de agregado valor va a permitir desestacionalizar y también mejorar los ingresos de los productores. Así que creemos que es un, un gran hito para para la región y algo histórico también para la estación experimental de Gorina que viene a impulsar la industrialización en la región. Bien, eh, Javier, eh, ¿qué hace un jefe de gabinete? <ríe> eh, porque, es, bueno, obviamente es una palabra que envuelva mucho, pero digamos que, que tenés que coordinar, tenés que eh, garantizar que las políticas se lleven a cabo, ¿cuál es tu tarea específica? Y después vamos más a lo, a lo técnico, a lo productivo. Sí, en, en el día a día es un poco garantizar que que los objetivos que, que se proponen, que las metas, los programas que estamos ejecutando eh, salgan adelante de la mejor manera posible, garantizar que, que esos programas se ejecuten y que, que lleguen al, a los beneficiarios, así que un poco es acompañar a cada una de las áreas que, de las direcciones, direcciones provinciales que, que llevan adelante la gestión de, del, del ámbito que le toca, en el caso de, de la agricultura familiar, de la dirección provincial de agricultura familiar, pero también hay otras direcciones dentro de la subsecretaría de áreas como relaciones internacionales, innovación productiva, eh, fiscalización, con lo cual diversas temáticas, diversos temas, pero que cada una tiene sus objetivos eh, particulares que engloban también los objetivos comunes, tanto del gobierno de la provincia como del Ministerio de Desarrollo Agrario, que es impulsar la producción y el acceso a una alimentación para los 17 y las 17 millones de una vez, uh -huh. Así que un poco es coordinar las acciones de las distintas áreas de la subsecretaría, acompañar la gestión y poder también hacer un monitoreo, un seguimiento de cómo están la ejecución de esas políticas y poder ver qué es lo que necesitamos mejorar o dónde hay que, claro, que profundizar poco. un poco y poder también comunicar los logros que, que hemos tenido y que son muchos. Y les ha tocado un, un periodo de crisis eh, como nos, nos, nos está pasando en el país y con mucha gente también, eh, obviamente con una herencia muy fuerte, eh, negativa de otros gobiernos, del gobierno anterior, pero también con una pandemia, eh, bueno, una guerra mundial, una guerra en, en Europa, una cránea de Rusia, que eso afecta lo, los alimentos a nivel del precio de commodities, etcétera, Es verdad que la agricultura familiar no, no hace commodities, pero digamos en el contexto general, el, la economía no está funcionando bien, ahora se está empezando a recuperar muy de a poco. ¿Cómo es ahí? Eh? ¿Cómo, qué, ¿Qué tiene que hacer la provincia a través de las políticas para tratar de mitigar, de, de que eh, eh, la agricultura familiar avance y no, no retroceda? Sí, en primer lugar, vos bien mencionabas, y siempre lo, lo recuerda el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, es ¿eh? qué es lo que nos encontramos, qué provincia teníamos, qué ministerio teníamos, y la verdad que fue tierra arrasada. Y si hablamos de la agricultura familiar en particular, no había políticas de fomento, más bien todo lo contrario, era un sector perseguido, muchas veces las cooperativas dadas de baja en la matrícula, y bueno, nosotros cambiamos la, la dinámica le dimos impulso al sector y creamos programas también específicos para poder fortalecer, digo, algo desde la entrega de insumos y semillas, desde el financiamiento, estamos entregando en el marco del programa Agricultura Familiar en Marcha, eh, distinto, distintas líneas de financiamiento para fortalecer la producción y la comercialización de la agricultura familiar, donde hay 186 proyectos aprobados en toda la provincia y que esto realmente, digo, eh, no eran programas que no existían, con lo cual tuvimos el desafío en un contexto complicado, como vos bien decías, la pandemia, la guerra, eh, de poner en marcha un ministerio, poner en marcha una provincia y generar programas y tener la, eh, la responsabilidad de que esos programas, además de crearlos, había que ejecutarlos y, y ejecutarlos de la mejor manera para que lleguen a, lo, a los beneficiarios de las políticas públicas. Y realmente, digo, hoy casi llegando los tres años de gestión, creo que, que hemos avanzado mucho y que, que se ha fortalecido el sector y hemos tenido también programas de, de acercar, digo, en esto de eh, un contexto que vos bien decías, complicado también en lo económico, el, el rol que tiene la provincia digo, de acompañar, de mitigar, tal vez no la responsabilidad de, de gestionar los la macroeconomía del país, pero sí en, dentro de las posibilidades que tiene, de alivianar y de ayudar a los productores y a los consumidores, digo, eliminando la inter reduciendo la intermediación. Y en eso también dio un programa como Mercados Bonarenses, que busca acercar a productores y consumidores, y que se lanzó en plena pandemia, lo lanzó el gobernador Kisilov en Tapalqué, y que hoy ya tiene más de 100 municipios participando, más de 1.500 productores y más de 10.000 ferias realizadas. Y en ese contexto, digo, pasamos de una etapa... De, de ferias itinerantes a la etapa de los mercados fijos y nos comprometimos a poder eh, generar los primeros una primera etapa de 10 mercados bonaerenses fijos. Y bueno, ya este año hemos inaugurado dos, uno en Lomas de Zamora, otro en Ensenada recientemente y, y esperamos poder seguir con los ocho restantes y poder cumplimentar esta primera etapa de tener 10 mercados bonaerenses fijos que van a dar un salto de calidad mayor escala, mayor volumen y puntos de venta muy masivos para los pequeños y medianos productores de la provincia la verdad que el mercado, bueno Nazario conoció el mercado de acá de, de Ensenada de estuve en la primera inauguración me pareció espectacular ese proyecto sobre todo en un, un municipio como es Ensenada así que por ese lado espectacular y por otro lado lo, lo que viene haciendo la provincia eh, yo mencionaba en el, el programa pasado, eh, o sea, cuando hice la invitación a los productores para que vayan, los productores de FAS, por ejemplo, dije que era muy importante tenerlo los productores y que los productores vean lo que el Ministerio o lo que la provincia está trabajando, que no seamos nosotros los referentes los que transmitamos lo que, lo, lo que la provincia y el Ministerio están haciendo. En este caso... Eh, fue al revés, estuvieron los productores escuchando y viendo lo que la provincia ejecutó en, en la entrega de, lo, de los certificados de los proyectos eh, y en muchas cosas, en la sala de elaboración, para que la, los productores mismos vean y escuchen de lo que lo que se viene trabajando, porque si no siempre como que nosotros eh, estamos eh, llevando eso a, a nuestra base y de mi parte lo vi por ese lado una cosa... Este, me pareció muy importante que los productores participen y tendría que ser así en varios de, la, de, la, de los eventos que haga la provincia viste ya. Sí, ahí es la octava mesa tal sí. vez la pandemia no nos permitió hacer las primeras mesas de forma presencial y, y la realidad es que ahora sí la pudimos hacer y la verdad que fue muy masiva con mucha participación y además de poder contar lo que estamos haciendo me parece que eh, lo más importante es poder escuchar a los productores cuál es la realidad actual y pensar juntos cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Bueno, hubo muchísimos talleres, hubo más de 10 talleres. en diferentes. ¿Cómo se toman las conclusiones de esos talleres, de esos debates que se arman eh, desde el Estado? Eh, nos parece que hay que escuchar y generar políticas públicas que, que sean en favor de los productores y no son los productores son lo, los que mejor saben cuáles son las necesidades y cuáles son las políticas que hay que llevar adelante, obviamente eh, con distintos funcionarios, distintos técnicos que van escuchando y también dando forma a lo que podrían ser nuevos programas también de, de fortalecimiento del sector. Recordemos que cuando llegamos no había ningún programa, mercados bonaerenses no existía, no había una línea como agricultura familiar en marcha, no existía el banco de insumos, eh, agropecuarios, no existía un fondo fiduciario para el financiamiento, no había una incubadora de cooperativas ni un acompañamiento para, para las cooperativas agropecuarias, con lo cual fue la decisión política del gobierno provincial de crear esos esos programas para poder asistir a, lo, a los productores y que puedan crecer y que claramente el crecimiento de los productores de agricultura familiar es el, el crecimiento también de la provincia eh, en su conjunto porque son productores que viven, que trabajan y que invierten en, en, en cada una de las localidades de la provincia, con lo cual el, el escuchar el poder tomar nota, el poder darle forma, nos permite eh, poder pensar hacia adelante y crear las herramientas que sean necesarias para poder seguir dando respuestas, sin duda hemos avanzado mucho, pero faltará mucho también porque el punto de partida que nos encontramos, recordemos fue de tierra arrasada, así que eh, el, el espíritu de estar en cuenta hacer un balance y también poder pensar hacia adelante cuáles son la, las políticas que el sector necesita o sea que así, eh, vos recién mencionabas estamos a, a días de cumplir los tres años de, de gobierno eh, desde tu punto de vista es muy positivo de todo lo que vienen trabajando creo que, que es positivo que se ha avanzado mucho muchísimo digo, en cada una de, la, de las regiones digo, no solo si miramos el, la plata y, y los municipios vecinos, sino con un eh, una visión hacia el interior bonaerense, digo, con resultados concretos. Nosotros no nos gusta eh, decir lo que vamos a hacer, sino hacer las cosas y después contar todo lo que hicimos para para que pueda ser en beneficio de, de los productores, las productoras y, y de, lo, de los bonaerenses. Sin ir más lejos, digo, nosotros... Cuando llegamos hicimos un análisis de dónde estaban lo, los mercados mayoristas frutihortícolas, que es un sector intensivo donde la agricultura familiar es preponderante, y lo vimos concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires, y no, había grandes zonas, grandes regiones de la provincia donde no había, y hoy ya tenemos funcionando un mercado concentrador en Coronel Suárez, un mercado regional, y está en marcha también un mercado concentrador en Pehuajó, con lo cual eh, el Estado está presente donde... El, el mercado eh, no le conviene o el mercado no ha, no ha generado, valga la redundancia, un mercado concentrador que beneficia a los comerciantes, a los productores, a los consumidores y que mejora los precios y mejora también la calidad de la, de las hortalizas y obviamente el mercado tracciona la producción y tener un mercado en Conor Suárez hace que alrededor empiece a crecer más la producción, con lo cual un mercado donde comercializa cierto donde comercializar también es una oportunidad para que haya más productores, para generar arraigo y más producción de alimentos de cercanía. Uh -huh. Bueno, por ahí yo la pregunta que le hice fue de, de doble filo, digamos. Porque nosotros acá con Asario siempre decíamos en que, de, qué consiste estas jornadas donde no, los productores se reúnen, debaten, discuten y que siempre rescatamos que la primera juntada grande así entre las organizaciones, el referente de organizaciones fue... En el polideportivo de Estadio Ferro, que surgieron muchas propuestas eh, para políticas públicas, que muchas de esas propuestas eh, vimos que estaba reflejado y que estaba llevando a cabo de la provincia. Y bueno, más o menos eso fue lo que nos respondió acá Javier: que escuchan y le dan forma a, y posibles futuras líneas de trabajo para fortalecer la agricultura familiar. Por eso es tan importante para nosotros asistir. Eh, acompañar este tipo de jornada y también muy importante para nosotros, que nos acompañe Javier, para que nos comente cómo está trabajando desde la provincia y también cuáles son los objetivos bueno, ahora la pregunta es esa, cuáles son los objetivos a futuros los objetivos que tenemos son claro, digo, generar más producción que esa mayor producción sea con más productores digo, porque no nos sirve producir más si no si reducimos el número de productores que, que realizan esa producción y generar alimento accesible para, para nuestro pueblo. Digo, el, la línea que, rectora que tenemos es esa y lo que nos guía día a día en cada una de las políticas. Después eh, los programas se van creando en función de, de metas particulares que, que se van fijando, pero el objetivo es ese, generar más producción, generar más empleo, más arraigo, y, y alimentos de calidad y accesibles para nuestro pueblo como, eh, Quería preguntarte porque la provincia de Buenos Aires eh, es una provincia eh, netamente productiva, obviamente eh, en lo rural, en lo que es el interior bonaense, lo, lo rural tradicional el chacarero acá como vos decías bien, en el sector eh, periurbano y lo que es el AMBA es, hay mucha agricultura familiar de, de, eh, dedicada básicamente a la agricultura, a la producción intensiva pero también eh, ese otro interior hay que seguramente la agricultura familiar pide más Estado, más, más presencia del Estado, pero hay otros tipos de productores que no piden tanto Estado o piden un poco, pero hay un mercado, como vos bien decía, un mercado muy concentrado eh, que apunta a otro, otro tipo de productor y a, a, a exportar, que también presiona, digamos, para que reducir la acción del Estado. ¿Cómo eso lo han hablado? Supongo que sí. ¿Cómo, lo, cómo, mane cómo lo, lo, lo, lo toma y cómo eh, esa tensión que se produce, cómo la hacia, ¿hacia dónde va hacia la balanza? Sí, ahí me parece que es tratar de desideologizar la, las discusiones, generar un ámbito de diálogo uh -huh. e ir hacia lo concreto, digo, lo, los hechos y las acciones puntuales que vamos llevando y poder dialogar y a partir de ese diálogo hay muchos sectores que tal vez uno de forma prejuiciosa podría decir eh, estarían en contra de cualquier acción del Estado y cuando hablamos de una acción concreta como mejora de caminos rurales, como eh, inversión en materia de seguridad rural o eh, distintas acciones que, que se van generando, la mejora de las escuelas agrarias, digo como potenciar a las escuelas como, como factor de arraigo y de producción, y ahí, bueno, empieza a disiparse esta dicotomía o falsa dicotomía entre Estado y mercado y, y, y todos vamos a coincidir, o la mayoría vamos a coincidir, de que el estado de que el rol del Estado es importante y para nosotros digo, el rol del Estado es pro, como el, un Estado protagonista del, del desarrollo agrario, digo, acompañando y fortaleciendo la producción en cada una de las localidades. Obviamente siempre hay distintos puntos de vista, pero si hay algo que que hemos logrado, y de, incluso desde antes de asumir, digo, con el gobernador recorriendo la, las distintas rurales, la distinto interior de la provincia, uh -huh. eh, ese diálogo siempre estuvo, digo, y con la misma lógica de poder identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las políticas públicas para resolver esas problemáticas, que obviamente tienen un punto de vista eh, con este objetivo que tiene el gobierno de la provincia, de generar más trabajo, más producción, más productores, obviamente, un desarrollo en cada una de, la, de las localidades bonaerenses. Sí, la verdad es que la presencia del, del Ministerio de la, del Desarrollo Agrario y de la provincia es muy notoria, seguramente acá en la zona nuestra debe ser un poco más porque estamos justamente en, en la zona donde está el centro político de la provincia, la capital de la provincia, eh, pero se nota mucho digamos la presencia y es abismal la diferencia con respecto a otros periodos. Y cual, en ese escuchar que, que hablabas vos, que, que mencionabas, ¿Qué es lo que, lo que algunas demandas ya las están eh, llevando a cabo? ¿Qué es lo que algunas cosas, que, las demandas del sector, de, básicamente de las organizaciones ¿no? de, de agricultura familiar, ¿cuáles son las principales demandas que le están eh, planteando a ustedes como Estado, digamos? Sí, ahí nosotros siempre preferimos hablar de cuáles son los desafíos, tratar de, uh -huh. de vernos como parte de un mismo proyecto político y salir de la demanda, digo, porque hay un gobierno provincial que escucha, un gobierno provincial que le interesa que el sector crezca y partir ya no de la demanda, sino de cómo podemos trabajar juntos en resolver diversas problemáticas del sector. Digo, nosotros nos sentimos parte y obviamente las organizaciones compañeras son parte de este, de este gobierno provincial y por eso obviamente pensar hacia adelante, digo, no sé, desde el acceso eh, a, a la tierra, políticas de... De, de mejora de la infraestructura rural, políticas de fortalecimiento de las organizaciones para poder resolver las problemáticas que un productor más chiquito de forma aislada y solitaria no puede resolver, con lo cual pensar también la, la, las necesidades de, de, ese, de esos productores y generar también eh, innovación adecuada, herramientas, políticas adecuadas, pensando en la agricultura familiar y en cada una de las producciones, porque no es solo una producción hortícola, también hay productores de pollo, de distintos sectores que también la agricultura familiar está presente, con lo cual también tenemos el desafío de, de acompañarlos. Ahí en, en materia de innovación, vos decías, tal vez se note más la, la presencia en, en La Plata por, por ser la sede administrativa del gobierno, pero el gobierno de la provincia tiene hoy 16 chacras experimentales, cuando asumimos teníamos 13, y las 13 la verdad que, que en general muy abandonadas, y distribuidas en, en la provincia, con lo cual la política de fortalecimiento, de inversión en infraestructura, de generación de líneas de experimentación, en cada una de estas chacras experimentales, distribuidas en toda la provincia, hace que también se note más la presencia del ministerio, y que sea un aliado para los productores de toda la provincia. Y no, no solo eso, digo, de las 13 chacras experimentales fortalecidas eh, con inversión del Ministerio de Desarrollo Agrario, sumamos e inauguramos tres chacras más, con lo cual hemos aumentado la capacidad del Estado de generar innovación asociada a cada una de las regiones y a cada una de las características productivas de, de la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Javier Sernadas, eh, les comentamos a los oyentes de... Radio Estación Sur de Atando Cordones, el eh, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agro Agroalimentaria de la Provincia de Buenos Aires. Quien quiera comunicarse puede, inclusive para preguntarle a Javier alguna, alguna duda, alguna cuestión que quiera plantear, al 221-477-4314, ese es el WhatsApp de la radio, o directamente eh, mirarnos y, a, y hablarnos, escribirnos por el YouTube de Atando Cordones, ahí Adrián Regules está operando la... Eh, el, el YouTube de Atando Cordones. Eh, hay, hay varias cosas que uno podría plantear, digamos, pero... Eh, me fue la pregunta de la... <risa> de, de, tenía una pregunta y se me fue. Pero eh, el, la tierra, ahí va. Eh, si, si no hablamos, si todas estas cosas que estamos hablando, eh, es eh, digamos es tan buena, es tan, eh, hay que hacerlas, pero digamos, eh, si, no, si no tratamos a veces el tema de base que es la propiedad de la tierra o el acceso a la tierra, no sé si la propiedad, yo siempre hablo que la propiedad suena muy individual, que puede ser, no digo que no, obviamente hay muchos productores que quieren tener su tierra, pero también hay hablar de otro, otro tipo de propiedades, no, no solamente de la propiedad individual, sino de la propiedad colectiva. Eh, hay políticas, obviamente que depende más de nación también y no, no depende solamente de la provincia ¿cómo es el, el, el abordaje hacia el acceso de la tierra? Sí, ahí una, una aclaración nuevamente digamos, porque hicimos énfasis en el, la generación de políticas públicas a partir de escuchar a los productores cuál es la realidad, cuál es la necesidad el otro componente para poder hacer programas que, que sean realizables y que técnicamente también podamos ejecutar y sostenible en el tiempo, es poder tener información, digo porque uno no puede transformar la realidad si no la conoce en profundidad y en detalle, y en ese sentido digo muchas veces se habla de, de la tierra, de la situación de los alquileres, de los arrendamientos, y no había información vinculada, o por lo menos eh, no, no había un, un estudio eh, con, con la profundidad que, que el tema lo amerita, y en ese sentido, nosotros realizamos una encuesta de alquileres muy valorada porque generó información vinculada a cuál es la situación, de en primer lugar, del Gran La Plata, digo porque la, la primera encuesta de alquileres la hicimos eh, en La Plata y, y alrededores, y estamos realizando también la segunda encuesta que nos va a dar información de cuál fue la evolución a partir de esa, de esa primera encuesta que, que realizamos, uh -huh. que no, nos permite tener esa información para ver cuáles son la, las líneas de trabajo que, que debemos afrontar de cara al, a la tierra en, en su conjunto, digo, desde la situación de los arrendamientos, de la propiedad, del acceso, y, y claramente es un, un tema complejo que sabemos que, que siempre está en la agenda de los productores y que obviamente está también dentro de la agenda de trabajo, eh, pero abordándolo con información vinculada a a la situación real de cuáles son la, la, la realidad actual que, que viven hoy los productores, sabemos que sabemos muchas veces las condiciones de vivienda, digo, por, por, por decir algo, y por lo que uno recorre a, a, lo, a los distintos predios, sabe cuáles son la, las condiciones eh, uh -huh. en las cuales tienen que que vivir o, o producir. Y claro. muchas veces eso está atado a los distintos contratos de alquiler, donde claro. lo, los dueños, ahí sí, la, la propiedad de la tierra le imponen condiciones eh, en estos contratos privados para que no puedan construir o no puedan hacer mejoras prediales y claramente es una situación que, que tenemos que, que afrontar. O sea que no, no había datos y eh, recién ahora están accediendo a esos datos para abordar los distintos problemas. O sea que es, es relevante que no haya... Es un da dato digamos, revelador que no haya datos, digamos, ¿no? que no, no haya datos fidedignos de los últimos, eh, de los últimos años. Sí, la verdad que no me sorprende, digo, porque no, no es la excepción, sino la regla. Digo, así. Mm. Cuando hablábamos de, de los mercados mayoristas fruto tampoco cuando llegamos sabíamos cuántos mercados había en la provincia de Buenos Aires, que puede sal ser algo que, que a cualquiera le llame la atención, que, y que el Estado no, mm. no sepa. Y la realidad es que cuando preguntamos al área que, que se encarga de, del tema, no tenía el, el mapa completo. Hoy sí lo tenemos, y, y con cada uno de los sectores, con cada una de las temáticas... Fuimos generando información y obviamente digo, nuestro desafío es poder eh, caracterizar de la mejor manera eh, cuál es la realidad para poder eh, dar respuesta a las problemáticas que vayan surgiendo para, para poder también medir cuáles son los resultados. digo Porque si uno claro. implementa políticas públicas y no sabe cuál es el punto de partida ni cuál es la situación actual, difícilmente podamos decir si hemos avanzado o no en, en cada una de las políticas. Ah, espectacular todo lo que, lo que mencionaste. Eh, a mí me parece que, que hay que tomarle muy en serio la necesidad de, la primera necesidad del productor, que es la tierra. En segundo lugar, eh, las semillas, y si apuntamos tanto a la agroecología. Esos temas me parece que son los primeros temas que hay que empezar a trabajarlo eh, hacia el futuro. El tema tierra, el, el tema de... de de los alquileres, por supuesto, nosotros eh, cuando nos juntamos eh, en aquellas reuniones, las primeras reuniones, dijimos que los datos podíamos ayudar nosotros y de hecho así se hizo, tenemos este, eh, la, el relevamiento que se hizo y podemos seguir haciendo. Eh, así como no hay este, un, un registro de, de cuántos productores hay, cuántos son los que arrendan, cuántos son los propietarios... Eh, todos esos temas trabajando se puede llegar a una buena conclusión de que, cómo está parado el cordón fruto y hortícola, ¿no? Sí, y mencionaste dos temas, digo, agroecología y semillas, que me parece que obviamente el, el, los alquileres son un costo para los productores, pero no el único, con lo cual también abordar la cuestión de los insumos, la reducción de la dependencia de insumos importados, y en eso la agroecología con el primer programa eh, que, que promueve la agroecología a nivel provincial, que es el programa provincial de agroecología de la provincia de Buenos Aires, me parece más que importante, con, con diversos logros en, en estos ya dos años y pico de, de funcionamiento del programa, y, y creemos que eso va también en, en el mismo sentido de poder fortalecer la producción. Hay una línea que por ahí es muy importante para nosotros, que vimos que se trabajó muy flojamente el tema del seguro seguro hortícola, ¿Cómo lo ve para el año que viene va a seguir funcionando, ha habido alguna respuesta concreta? Sí, ahí desde el primer momento se planteó que era una prueba piloto y obviamente como cualquier prueba piloto tiene eh, logros y, y fallas con lo cual eh, lo, lo que destaco es que se empezó a pensar una herramienta que no existía, que no está en el mercado y que se empezó a, a poner en práctica. Obviamente que la idea es que podamos mejorar lo que nos salió también en esta primera prueba piloto y el objetivo es poder llegar a un seguro que, que esté disponible para todos los productores y que sea una herramienta digo, que, que venga a traer una solución a, a los problemas que muchas veces trae la, la las inclemencias climáticas a, a los productores, digo, desde viento, desde... Eh, tormentas, piedras que, que afectan a, a las diversas producciones y, y obviamente el desafío es poder mejorar esta herramienta para que el pasar de la prueba piloto a una, a un seguro eh, hortícola que, que permita dar solución eh, a través de los distintos aseguradoras a, a la problemática que vienen viviendo hace décadas lo, los productores cada vez que hay una tormenta, cada vez que hay alguna afectación a la producción por una cuestión climática. Bien, bueno, eh, son las 3 y hoy de la tarde, tenemos que ir a la tanda de las 3 justamente. Si querés, eh, te, te quedás un ratito más, eh, eh, mientras vamos a, a la tanda y a la música. Estamos otra vez, volvemos otra vez con Javier, eh, después más adelante tenemos una, otra entrevista, así que tampoco lo vamos a ocupar demasiado tiempo. Eh, bueno, y acá queríamos antes de ir a la pausa quería repudiar un hecho porque hoy, eh, como todos sabemos, eh, o habremos escuchado en algún momento, encontraron eh, muerta a Eliana Pacheco, la chica que había desaparecido el domingo, eh, en un descampado de la calle 38, entre 203 y 208 en, lo, en Los Olmos, creemos... Eh, sí, Silvia No, simplemente decir y recalcar siempre la inoperancia nos lleva a esto, porque es un monte lo que se ha armado ahí por falta de mantenimiento de parte del municipio, el abandono que hay en el cinturón verde, eh, no solamente ahí, en general, ya hoy en día, que no se haya encontrado, no, por ahí no se podría haber evitado o también podría haberse encontrado mucho tiempo antes y evitar ese padecimiento a la familia, por lo menos, si se lo hubiera hecho, por lo menos, el mantenimiento de la calle. Uh -huh, uh -huh. Porque han pasado muchos días de la desaparición de... Es un tramo de la muy, niña podríamos decir porque claro, eso es lo que es, una niña es un tramo muy corto esa parte donde que hay poca circulación entre la 203 y la 208 es un tramo, eh, qué sé yo, 150 metros donde que es intransitable si hay, hay un pequeño una senda, un sendero, no es un, un camino eh, por donde pasan muy poca gente bueno, esto son cosas que, que le competen al, al, al municipio eh, también es el reclamo que venimos haciendo siempre nosotros al municipio, caminos rurales, anjeo y, y todas esas cosas. ¿viste? Eh, bueno, eh, son temas que tocaremos que cuando venga este personaje que vos mencionaste. Bueno, acá queríamos eh, mencionar el hecho de repudiar, obviamente, eh, que pareciera, pareciera que la chica ha tenido signos de violencia, así que repudiamos la violencia machista de este programa, ahora ahora, hoy y siempre. Vamos a la pausa. Y bueno, ya estamos haciéndole la, la última parte de la entrevista a Javier Cernadas, que muy amablemente se acercó acá al estudio de Estación Sur, de Atando Cordones. Bueno, eh, hablamos un poco de los desafíos. Eh, ¿Cómo se ven para el 2023? Digamos, eh, no tanto la parte política, ¿no? sino eh, que también, porque mucho de lo, que, de, de lo que hagan ustedes también depende de la parte política, ¿no? Si, eh, pero se ven... Estando cinco años más, o sea, el año que queda de gobierno y cuatro años más en el Ministerio. Trabajamos para poder resolver los problemas que nos encontramos eh, al inicio de la gestión y muchos son eh, problemas estructurales que requieren eh, años de, de ejecución, de, de políticas públicas, de obra de infraestructura y, y en ese sentido del gobierno provincial se lanzó el programa de reconstrucción y transformación provincial, eh, que es el programa 6x6, que plantea que ante seis años de crisis, ante seis años eh, de, de diversas problemáticas, en, prim en primer lugar los primeros cuatro años de la pandemia amarilla y los dos años de la pandemia del COVID, tienen que sobrevenir seis años de crecimiento, seis años de transformación y seis años de la mejora de la calidad de vida de los de los bonaerenses, con lo cual eh, planteamos distintos ejes eh, de transformación, distintas obras, distintas eh, inversiones en materia de infraestructura que, que son para los próximos años, con lo cual tenemos eh, distintos desafíos, distintos programas, distintos objetivos que nos hemos planteado para los próximos años y que esperemos que, que, la, que los bonaerenses y las bonaerenses nos acompañen para poder seguir realizando las transformaciones que son muchas que y son muchas también las necesidades de, de la producción bonaerense para seguir fortaleciéndola así que tenemos objetivos para el 2023 y obviamente eh, la profundización de esas políticas públicas para los años que siguen eh, está, está planteado, Digo, tenemos un, un plan que, que busca fortalecer lo que, lo que vinimos haciendo en estos primeros años y obviamente eh, si hablamos de cada uno de, lo, de los ejes que hablamos en el primer bloque, eh, nos planteamos diversos objetivos, digo, desde el agregado valor, con la sala eh, procesadora de alimentos de gorina, pero bueno, seguir teniendo más salas procesadoras de alimentos en cada una de las regiones para agregar valor a la producción característica de cada una de esas regiones, si hablamos del de, eh, sector ganadero, poder tener... Eh, ...salas de faena, frigoríficos municipales... ...y estamos en la construcción de 18 frigoríficos municipales... ...financiados por la provincia. Si hablamos de mercados concentradores, inauguramos uno en Coronel Suárez... ...y tenemos planteado inaugurar dos más en Pehuajó y en Roque Pérez... ...si hablamos de mercados bonaerenses fijos, tenemos inaugurados... ...el de Lomas de Zamora y el de Ensenada... ...pero tenemos planteado ocho mercados bonaerenses fijos más también... Eh, en el área metropolitana y en el interior, y obviamente digo, eh, el éxito de esas políticas, poder implementarlas, poder inaugurarlos que los mercados funcionen, que sean en beneficio de los productores y los consumidores, va a hacer que esta primera etapa de 10 mercados pueda eh, llevarse adelante con otros mercados en otros municipios y multiplicar esta experiencia que, que claramente va en el cumplimiento de los objetivos generales que tiene el gobierno, que tiene el ministro Javier Rodríguez, el gobernador Kicilov, de poder fortalecer la producción, fortalecer a los productores y, y generar el acceso a alimentos de calidad y, y a buen precio para los bonaerenses y las bonaerenses. Sí, eh, recorriendo con todos estos trabajos que vienen realizando en los diferentes municipios, ¿qué es lo que te dicen la gente cuando te sentás a hablar así con con la gente mano a mano? Porque te he visto. En tu Facebook muchísimos muchísimas fotos de contacto directo con tanto con consumidores como también con productores. Algo que, que destacan y que a uno a le, le llama la atención es que eh, hablan de, de que somos un gobierno, diversos funcionarios, y obviamente destacando al, al ministro Javier Rodríguez, que es el que diariamente nos impone la la lógica y la característica de la gestión, lo que nos destacan es que escuchamos, digo, eso me parece que es la, eh, lo principal de que uno eh, no, no va para la foto, digo, como hacían otros en la gestión anterior, sino que uno se toma el tiempo de, si está en una, en una localidad, de escuchar cuál es la realidad de esa localidad, y los que mejor la conocen son los consumidores, los productores, y eso me parece que es eh, algo que, que nos lo dicen todo el tiempo, de que eh, en primer lugar, de que estamos, de que estamos presentes. En segundo lugar, de que escuchamos. Y en tercer lugar, de que tenemos políticas concretas para cada uno de los sectores. Tal vez no sean suficientes, tal vez no terminen de, de transformar la realidad, pero sí van en pos de cumplir estos objetivos que nos planteamos y de ir mejorando todos los días un poquito la realidad de los bonaerenses eh, en la provincia y en cada una de las localidades. digo No solo concentrándonos ni en La Plata, ni en el área metropolitana, sino en los 135 municipios de la provincia y en cada una de las localidades que, que componen esos municipios. Bien, eh, la última pregunta de mi parte, y ya cerramos, eh, ¿les cuesta sentarse con la gente de la ciudad de La Plata, con el municipio de La Plata? Es buena la pregunta porque me quedé ahí en el tintero cuando cerraron el, el bloque anterior que hablaron de, de la triste noticia que, sí. que se conoció y obviamente nos sumamos al repudio. Y, y en ese sentido, como una necesidad, plantearon la mejora de los caminos, anjeo. Y nosotros tenemos un programa provincial, si bien es responsabilidad de los municipios, sabemos que los municipios a veces requieren de algún tipo de asistencia, y acompañamiento, por eso generamos un inédito plan de mejora provincial de caminos rurales donde se financia y se asiste a los municipios para realizar mejoras en, en los caminos rurales de jurisdicción municipal y lamentablemente el municipio de La Plata en las primeras etapas no ha sido parte, no ha solicitado la asistencia y, y eso la verdad que, que es una picardía porque los que pierden, los que se ven imposibilitados de ver la mejora de los caminos rurales son los productores, con lo cual doblemente eh, responsable, digo porque por un lado no lo hace y por el otro lado no deja tampoco eh, o no solicitó la asistencia a la provincia para poder hacerlo. Así que, eh, obviamente con, con diálogo, digo con, con comunicación, pero si hablamos de, de, de políticas concretas, eh, es difícil poder articular con el municipio de La Plata eh, políticas como Mercado políticas como, mercado, como la mejora de caminos rurales y así con cada una de, la, de las políticas del, del ministerio, que en general la hacemos con los municipios y sin distinción de color político, digo si hablamos de mercado bonaerense, más de 100 municipios participando, digo con lo cual da muestra de que no solo se articula con los gobiernos eh, del frente de todos, sino también eh, con, con municipios sí, opositores, uh -huh. y que si el objetivo es mejorar la calidad de, de los habitantes de cada uno de esos municipios, la voluntad de la provincia es poder trabajar con, con todos y todas para poder llevar soluciones. Difícilmente... Eh, se ha logrado, al menos en estos tres años, con el municipio de La Plata. Bueno, Javier, mm, gracias, ha sido muy claro, muy explícito, eh, siempre quedan cosas en el tintero, pero bueno, eh, acá nadie se salva de venir otra vez, o por lo menos por teléfono vas a tener que salir en una otra oportunidad, aparte Silvio se, siempre se encarga de eso, de, de, de volver a invitar, es un muy buen productor, muy buen periodista, periodista de, un comunicador popular de, para mí de excelencia, los dos, eh, obviamente, Nazario también, Ay, yo estoy muy orgulloso de, de estar con ellos. Eso acá. es porque le tiramos la oreja, que le dijimos que era un mal profesor, por eso no pudimos hacer... <risa> el buen... Eso fue fuera del aire, che. <risa> no. yo, a la gente por qué sí. está diciendo eso. La verdad, <risa> la verdad, Javier, es un lujo tenerte acá, espero que te hayas sentido cómodo y como dijo Germán, no, en el momento por ahí te quedan preguntas para hacer o, o alguna como Germán se olvidó alguna, eh, ...vas a tener la oportunidad de, de estar con nosotros otro momento... Eh, eh, ...estás invitado de vuelta, sea en el piso o telefónicamente... Eh, ...no cabe ninguna duda de todo lo que vos dijiste... ...nosotros lo vemos, lo palpamos, sabemos... Eh, ...que la provincia y el ministerio están trabajando... Eh, ...la verdad hay que felicitarlos y esperemos seguir por el mismo camino... ...como venimos hasta ahora, porque si no... Vos dijiste, al comienzo dijiste que, que directamente la agricultura familiar no existía, nosotros éramos sujetos social eso te lo aclaro. Nosotros cuando ustedes llegaron formábamos parte del desarrollo social, así que calculá, ahora estamos eh, a tres años, que ya se vio, se ve lo que se hizo, lo que se va a hacer, así que... Muy agradecido de mi parte que haya estado contando todo lo, lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer, así que muchísimas gracias, Javier. No, el agradecido soy yo, gracias silvia obviamente que, que insististe para poder generar este ámbito de encuentro, me parece muy importante poder tener esta instancia estos programas, Digo, felicitarlos por tener un programa que hable de la realidad de los productores y las productoras de la agricultura familiar de la región y poder brindarme la posibilidad de poder contarles en primera persona qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Desarrollo Horario Así que Silvio, Nazario, Germán, gracias por, por permitirme este tiempo y obviamente asumir el compromiso del año que viene, volver al piso y volver a, a charlar sobre... La, la realidad de la, de la producción en la región, las políticas que vamos a seguir llevando adelante. Y te vamos a preguntar todo lo que prometiste, si lo cumplieron. Y, y vamos a repasar <risa> los objetivos Lógate. que planteamos hoy y ver cómo estamos el año que viene en cada uno de, de, esta, de estas temáticas. Así que bueno, gracias por la invitación. Muy bien, mirán, pasaba acá por Ratando Corones, Javier Cernadas, el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria de la provincia. Vamos a una pausa musical Atando cordones La voz, La voz de lo no que, se que no, se no se ve Tu herencia y tu raíz